En unos pocos días, nuestras Green Poison han recuperado su biorritmo habitual y crecen con fuerza. La Green Poison es una genética que se adapta muy bien a los diferentes climas, aunque las marcadas cicatrices que ha dejado en algunos de los ejemplares el paso del frío son más que evidentes, principalmente en las zonas más bajas de las plantas, pero afortunadamente no han afectado las zonas más nuevas, que se desarrollan sanas y con un color verde intenso. Lo hemos conseguido. Ahora las Green Poison han alcanzado un tamaño considerable y empiezan a demandar con urgencia un trasplante. Con casi tres semanas de crecimiento, las raíces han inundado por completo el sustrato. Llegó el momento de pasar a una maceta de mayor tamaño. En caso contrario, la planta perderá fuelle, siendo incapaz de generar nuevas raíces y, por tanto, incapaz de absorber ciertos nutrientes, llegando incluso a colapsar y morir. Las hojas son un buen indicativo para ver cuándo ha llegado el momento adecuado para realizar el trasplante, ya que se mostrarán decaídas y sin fuerza. Procedemos, pues, a realizar el trasplante. Para ello utilizaremos macetas de 7 litros, que rellenaremos con un sustrato 80% coco y 20% de turba negra, lo que ofrecerá un medio mullido y apto para el completo desarrollo de las raíces. En unos pocos días las plantas ya habrán asimilado el trasplante y estarán preparadas para cambiar el fotoperiodo de floración. En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles los avances de la bestia que tenemos entre las manos. Nos vemos en Testagro. el reto Gramovatio.